Es un buen día para aprender... 5 ejercicios para aprender fácilmente biodiversidad Hola, yo soy la profe Aydis y espero este video te sea muy útil ¿Conocías a las Tamnopsisirtalis parietalis, que son una especie de serpientes rayadas que tienden a desarrollarse en grandes nidos? Sobre ellas es nuestra pregunta número 1 las guaridas de las culebras rayadas, Tamnophis sirtalis parietalis, pueden reunir a miles de individuos. En las guaridas de las serpientes de Narcisse, en Canadá, se reúnen más de 50.000 individuos de la especie, por lo que tienen la mayor concentración de serpientes por metro cuadrado en el planeta. ¿A cuál nivel de los seres vivos se refiere la información anterior? Comunidad, ecosistema, población o biosfera. Veamos estos conceptos, siempre que se hable de individuos de una especie y sus características, lo que hace, lo que come, cómo se reproduce, entre otras, nos referimos a un organismo o una especie, acá tenemos tres ejemplos de ello. Si se nos menciona que varios organismos de la misma especie están compartiendo un mismo lugar o época, estamos hablando de una población. Por ejemplo, en estas imágenes tendríamos tres poblaciones diferentes. La primera se refiere a una población no nacida de serpientes, la segunda a una población de flores y la tercera a una población de búhos. Recuerda, dos o más organismos de la misma especie, misma ubicación, misma época o tiempo, forman una población biológica. Para hablar de comunidad se requiere mencionar la interacción entre especies diferentes, como vemos acá la abeja con la flor. Ambos son factores bióticos, por ser seres vivos. Ahora, si queremos hablar de un ecosistema, se debe mencionar también la interacción de los organismos con el entorno, es decir, con los elementos abióticos o no vivientes, como la luminosidad, humedad y pH o salinidad del lugar. Y por último, la biosfera, es la gran esfera de vida terrestre, se refiere al planeta Tierra en su totalidad. Habiendo hecho este análisis, de seguro ya sabes muy bien la respuesta a esta pregunta, la cual es la opción C, población. ¿Y por qué? Porque si se responde afirmativamente a estas dos preguntas, hablamos de una población biológica. ¿Se refiere a una única especie? Sí, las culebras rayadas Tamnophis hirtalis parietalis. ¿Ubica varios organismos de la misma especie en un solo lugar o tiempo? Sí a unos 50.000 en las guaridas de las serpientes de Narcisa en Canadá. Hey, te interesan más videos como este, suscríbete y dale click a la campanita. Pregunta número 2 Mirando con atención entre una multitud de hojas, podrá apreciar diversos tipos diferentes de crisálidas o pupas, que día a día y lentamente se transforman hasta abrir las alas para volar, convirtiéndose en mariposas multicolores. ¿A cuál nivel de los seres vivos se refiere la información anterior? Comunidad, población, biosfera o especie Recordemos que una crisálida o pupa es un estadio o etapa de desarrollo o metamorfosis de algunos organismos como las bellas mariposas Como no se nos ubica en un tiempo o locación concreta, no es población Se habla de un organismo en concreto, por lo que no puede ser biosfera al mencionarse la hoja e ilustrarse su importancia ya que es el soporte para la pupa, vemos una interacción entre dos especies diferentes, por lo que nos estamos refiriendo a una comunidad. Opción A. Pregunta número 3. En esta pregunta se nos brinda información sobre dos tipos de zonas diferentes de cultivo y se nos pregunta por la diversidad de ambos lugares. Para ello debemos saber que... La diversidad biológica es la variedad de los seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución y podemos encontrar tres formas de diversidad para estudiar la naturaleza. Una de ellas es la diversidad genética. Es la responsable de la variedad que encontramos dentro de una misma especie como las razas de los perros. Y se refiere a pequeñas variantes en el genoma, genes y cromosomas. Por otro lado tenemos la diversidad ecosistémica, corresponde a las variantes en las condiciones biogeográficas dentro de una zona determinada ya con ciertas características, como dicen son excepciones a la regla que hacen de cada ecosistema un lugar único. Y por último la diversidad de especies o específica, que corresponde a las diferentes especies que una zona puede albergar, es la diversidad de la pregunta en cuestión. Sabiendo esto, podemos decir que el ecosistema más diverso es el que presente un mayor número de especies y en este caso eso ocurre con el ecosistema orgánico, por lo que la respuesta es la opción D. Vamos ahora con un par de preguntas de aplicación del conocimiento. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una acción importante relacionada con la diversidad biológica? ¡Ojo! Siempre que se hable de importancia es porque nos referiremos a algo positivo y significativo. En este caso la opción A dice lo siguiente entre el 2010 y el 2018, la cobertura boscosa aumentó levemente en un 0,4% en el territorio nacional. Esta afirmación cumple nuestro criterio de ser algo positivo, pero ese porcentaje es muy bajo. Pero bueno, sigamos leyendo. Opción B. Del 2000 al 2016 hubo una disminución del 2% de las especies arbóreas observadas en Costa Rica, lo que significa que es algo negativo, una consecuencia no sería nuestra respuesta. Veamos la opción C. Al 2018 Costa Rica cuenta con 45 corredores biológicos establecidos, incluyendo la ampliación de dos corredores existentes y dos propuestas más para nuevos. Esto se oye positivo y significativo, así que parece ser nuestra respuesta. Sin embargo, leeremos la opción D. Del 2007 al 2018 los peces cartilaginosos han sido el grupo marino más impactado y directamente por las actividades humanas, y presentan poblaciones en descenso, este final significa que es algo negativo, es una consecuencia, por lo tanto en definitiva nuestra respuesta es la opción C. Pregunta número 5, lee con atención, en julio de 2019 en Costa Rica se firmó el ejecútese de una modificación a la ley para la gestión integral de residuos. La ley número 9.703 decreta la prohibición de importación al territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases o recipientes de polietileno expandido, mejor conocido como estereofón, en cualquier establecimiento comercial. ¿Cuál opción hace referencia a una acción positiva para los ecosistemas al aplicar esta ley? Nota que la acción positiva o el beneficio debe ser para los ecosistemas, no para el ser humano o sociedad. Dicho esto, analicemos cada opción. Opción A el sector más afectado con esta medida son los comerciantes de comida rápida, que consumirán más productos de papel y cartón. En este texto no se nos dice nada acerca de los ecosistemas, así que pasamos a la siguiente opción. B. Esta medida mejorará la salud de la población, ya que disminuirá el uso de este producto en los empaques de los alimentos. Si bien puede ser algo positivo, importante, no corresponde a lo que necesitamos, que es... Algo positivo para los ecosistemas, no para el ser humano. Así que revisemos la opción C. Esta prohibición promueve el uso de materiales plásticos que beneficia a la economía del país. De nuevo, no se nos está brindando ningún beneficio ambiental, así que no puede ser nuestra respuesta. Veamos la opción D. Al disminuir este consumo, disminuye la contaminación del suelo. Allí está. Esa sería nuestra respuesta un beneficio o acción positiva hacia el ambiente con esta ley. Acá te dejo un resumen de las respuestas de cada una de las preguntas vistas en este video. Y estos son algunos tips para estudiar ejercicios de temas como este. Siempre lee primero la pregunta y las opciones, con un poco de lógica puede que una o más de ellas sean descartables. Relaciona siempre un ejemplo concreto a cada uno de los conceptos. Eso siempre será de gran ayuda a nuestra memoria, sobre todo si tenemos alguna facilidad para recordar ciertas imágenes o colores, si tenemos lo que se llamaría esa inteligencia visual. Y por último, ten presente que todos estos conceptos son como matriuscas, ya que uno se encierra o se incluye en otro, como por ejemplo cuando vemos el concepto de comunidad, que implica o encierra a diferentes poblaciones. Espero este video te haya sido de utilidad. ¿Qué tal si para terminar resuelves este pequeño reto? Deja tu respuesta en los comentarios y allí te diré si la acertaste o no. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, por favor déjanos tu like en comentarios. ¡Hasta la próxima!